Primera sangre. Primera sangre. Lo no veía venir. Aquí hay una mira. Medio alcance. Aquí hay un Mío. bot de carga. Quizá tengamos suerte esta vez. He abatido un bot de carga. Voy a espiar esta área. Estos son plátanos, ¿no? También. Sí, 3 y 4. Bueno, ya podemos tener suerte, ¿eh? Y que esta gente se puede disparar. Pesado ampliado. Buscando algo de botín aquí. Vale. Un minuto, el anillo está cerca. No hemos muerto? Necesito una mira para subfusil. 45 segundos. Pero podemos llegar simplemente a... Aquí hay una mira. Corto alcance. Eso me Aquí ira. hay una culata estándar. Nivel 2. Aquí hay una culata de francotirados. Nivel 3. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Lo necesito. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Eso me irá muy bien. muy bien, Genial. El anillo está a la vuelta de la esquina. Quedan bien. no, me lo quitan. <ríe> no, el anillo se está cerrando. se está cerrando. se mueve. ¡Marcha! <risa> Pulsando el botón de <risa> Atención, lanzando pack de supervivencia. Parece que llega un pack de supervivencia. Perfecto. Ojo, aquí hay un depósito de suministros abierto. Voy a explorar esta área. Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador. Aquí hay una Peacekeeper. Aquí hay un R-99. ¡Es tan rápido como yo! Aquí hay un R-99. Me he equivocado de cogida, ¿eh? <risa> voy a dar una mira. Ahí está. Y podemos mirar abajo, tío. A ver si sale el sniper. I acabo de tirar antes. Joder. Oh, hay una down there, tío. There's one down there, man. Podríamos mirar aquí. You got one down there. I don't wanna go. That Aquí hay un depósito de suministros abierto. Se ha proclamado una nueva parca. Nueva parca. Atentos. Blanco detectado. O sea, no tengo ni perina tío. oh no tengo no tengo no tengo, no tengo oh. puede que haya algo bueno por aquí entendido Bueno, oh, tengo algo sabes que puedo dar esto? Entró ¿eh? mira. Bueno, Selector a tirar esto. Busco una ¿Hay más otras más somebody? si. Acabo ver al ¿Ha caído para él? Aquí es recargando con el enemigo. Me pasan. Pero estoy vigilando. con arma, eh Necesito recargar mis nada, que se va a quemar también. Ay, no se quiere quemar, no se quiere quemar. No Se quiere morir. Uy, his goal, his goal. La ponen, la ponen. ¿Qué tal? I'm no. No, going to get the screw. I'm to I'm to me, come to me, to He, he's gonna rest, come, come. Hasta que nos ha caído ahí, hey, chaval. No, tío, matarlo, que lo mate alguien, tío, que lo mate... Uy, oh, le va a levantar, tío. He's resting, go, shoot him, shoot him, he's resting. On my body, go, go, go. Shoot, shoot, shoot, shoot. Me la ha quitado, tío. Me la ha quitado. Tío. Cuando lo levantan ya no es mío, macho. Kill him, he, he, he has gold armor. Kill him, kill him. El down a guy. puedo. Kill him, eh. Uh, kill him, shoot, him. Shoot him. Shoot, shoot the boxes. Yes, yes. Yeah, yeah. That guy, that guy. El downed one. Cari, tío, que tiene chaleco de una oma, tal, esta gente es imbécil, tío No, no pasa nada, están abajo Me cortado más Al otro ya lo ha levantado, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Qué rabia, colega. Bueno, voy a aprovechar bien, mirar, ¿vale? A ver si me levantan. Ahora No. Ah, oh, shit. Exploremos por aquí. Vayamos por aquí. Amenaza avistada. de que haya algo bueno por aquí. Entendido. Allí hay un enemigo. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí. contacto con amenaza contacto gate <shut> muerta. ha sido brutal. falta... Me han ¿no? Menos seis puntos. Ahora. Vale. Me vale todo, eh. Me vale todo. Vale, esto mejor. Vale, We are back in the game. No tengo nada, pero... estamos. A ver. Vale, vale, vale. Menos 6 puntos, tío. A partir de nada empezamos a sumar, ¿no? Vamos da la Eva. Van a comer Eva, eh. Van a comer Eva. Si damos a uno vas mira esto Sí, rápido y, sí, rápido. sí, sí, sí. Sí. aquí hay un block. Ya estamos en el anillo. Sí, Creo que la daré una vuelta a correr si tenemos balas. Atento, llegamos antes de supervivencia. Rápido. Aquí hay una culata esta. Aquí hay una granada de fragmentación. Hay que ir con 40 balas y la escopeta, ¿eh? Sí, sí. En la escopeta. Por aquí. Se están Ahí dando, hay ¿no? Hay que flipar o No, no subí de arriba, chaval. Un momento. Oh, oh, oh. Menos mal que esto va lento. ...bueno por aquí. Vayamos aquí. Ah. Aquí ya estamos dentro, eh. a <risa> seguir por ahí. Vale. Recargando mis escudos. Bien aquí ¿eh? allí hay un blanco un yeah, minuto yeah, el yeah. anillo está bastante cerca hay que esperar y está intentar ir con él para disparar los otros al mismo siempre yo no tengo mira Allí hay un blanco. Vale. okay treinta segundos hasta que se cierre el anillo os gusta apurar eh mola matar Vale, no, sí que hay que hacerlo. Bueno, no llega, eh. No puedo tirarla porque no llega. Si es que todavía no podemos intervenir, eh. <coughs> cuando queden tres. Ahí es cuando intervenimos. Hay que quedan 11 personas, loco de la mente. <risa> <risa> uh, Puto loco está ahí, en mitad de la altura. uno? No, he matado uno que estaba en el mundo Pues no le he pillado balas. No, pues necesito balas. Necesito las ¿Es que se las ha cogido usted todas. Atencione. Te cogido toda maquinaria. Nueve. Dos pelotones para la victoria, colegas. They're racing? ¿Qué haces? ¡Está escondido! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! sí! ¡Ah, sí! sí! sí! sí! victoria número 43, chavales, tercera Soy en directo, los campeones de bueno, Apes. sí, segunda en directo, G motherfucking G, oh yeah! ahí está chavales, ahí está, hemos sacado petróleo de la nada, let's go! let's fucking go! Historia número 43 y nada, se dedicamos al río que está ahí echando no, no. una fuerte apoyo. Muchas gracias, tío. Vamos a ver cuántos puntos nos dan y... muy buena eh. Olé, 152, eh.